En la década de 1955-1950, de 1950, un hombre, un matemático estadounidense llamado John McCarthy, fue uno de los pioneros en el campo de la inteligencia artificial. McCarthy es considerado el padre de la IA gracias a su trabajo en la creación del lenguaje de programación LISP y el desarrollo del concepto IA como una disciplina científica. A partir de entonces, se empezaron a crear algoritmos eh, automatizados, redes neuronales como la que presentarían los de IBM con su Deep Blue que en 1997 venció al ajedrecista Gary Kasparov por cierto, no fue la, la única vez que jugó contra Gary Kasparov y en todas perdió hoy en día la inteligencia artificial es una tecnología omnipresente en todos lados allá donde vamos y ahora le tocaba por fin ya a google de presentar qué es lo que tienen para nosotros y la verdad es que estoy bastante impresionado de ayer a hoy con lo que he visto en el evento que vamos ahora mismo a ver y vamos a vamos a hablar un poco de, de lo que estamos viendo vamos a ver las mejores partes si cabe y, y lo comentamos bueno ya estamos aquí y vamos a ver lo que nos va a mostrar que ya os, yo os auguro de que de que va a ser un gran evento, desde luego, en lo que se refiere a las inteligencias artificiales y en lo que se refiere a muchos otros campos. Pero vamos a. Este hombre nos lo va a mostrar. Básicamente va a decir, como en, he visto ayer, y a. y a. y a. y muchas veces, ¿no? Lo decía continuamente, pero no esperaba, aparte del PAL-2, no esperaba lo que se viene después del PAL-2, o sea, vamos a verlo ya, porque esto es increíble, so el evento, e I.O., Google. I.O., e aquí hay muchos desarrolladores new day, new y programadores But de todo time. el mundo, AI is having a very busy: Sundar Pichai. So we've got lots to talk about. Let's get started. journey: As an AI-first company, we are at an exciting inflection point. We have an opportunity to make AI even more helpful for people, for businesses, for communities, for everyone. We've been applying AI to make our products radically more helpful for a while. With generative AI, we are taking the next step. With a bold and responsible approach que ahora va a ponerse a hablar de, de herramientas que ya llevan utilizando, aquí ven por ejemplo la de eh, replicar que te daban varias opciones de, de respuesta. como esto ha cambiado a lo del tap que te, te va completando frases y ahora ya pues han pasado a un, a otro nivel ahora ya si quieres puedes generar una respuesta mucho más corta Mediana, más completa, fijaos, el ejemplo que ponemos de que recibes una carta de una aerolínea, tienes que responder, pregúntale sobre si cancela este vuelo, no sé qué, no sé cuánto, y te crea una carta. Querido servicio, gracias por el. Sinceramente, Roberto. Vale, si quieres refinarlo un poco o elaborarlo o que sea más corto, pues ya está aquí tenéis un, una respuesta un poco más larga. Ideal. Ya estamos listos para viajar. De hecho, Yo creo que ya con esto ya podemos ir a todos lados. Bueno, ahora va a poner los mapas de, del Google Street View y vamos a ver pues, grandes avances en lo que se refiere a que va a ser mm, así es como se veía hasta ahora, pero ahora así es como se va a ver. Mucho más vivo, vemos el tráfico mismamente de, de las ciudades o incluso hasta si sí, está lloviendo en ese momento, en ese mismo instante, en ese día desde cualquier parte del mundo así es como hace google maps mucho más inmersivo para eh, vi, vi, ver eh, tus rutas fijaos por ejemplo esto es del mapa de nueva york me gusta el del paseo marítimo así que, pues eso quiero sentirlo haga clic en visita inmersiva en una forma completamente nueva de ver mi viaje así, bueno, como podéis ver pues, vemos el tráfico podemos ver hasta los animales el día, mira qué precioso el día increíble bueno, nos podemos parar aquí y pues vamos a ver en otro momento, en otro día incluso el tráfico o la cantidad de tráfico Fijaos, si está lloviendo, si está nevando se lanzará en 15 ciudades a final de año Londres, Nueva York, Tokio Another product made better by AI is Google Photos. We introduced it at I/O in 2015. It was one of our first AI-native products. Por ahora estamos viendo herramientas que ya tenía los de Google, pero que ahora están utilizando la inteligencia artificial, o que han ido utilizando y que han ido mejorando con la inteligencia artificial. Y fijaos, por ejemplo, en lo de Google Photos, que por cierto, por cierto de, de Google Photos, eh, lo de generar imágenes y todo esto también pretenden hacer como una especie de copyright una por bueno, un copyright un, con una especie de marca de agua para que para que evidentemente internet no se lleve de, de, de fake imágenes imágenes fake por todos lados ¿no? esto está muy bien no lo de poder borrar cuántas veces hemos querido borrar ahí a alguien que no debería de estar en la foto esta llama tan bonita y aquí pasando dos, dos tíos borrachos pues ahora tenemos el magic editor el editor mágico de google esta señora tan entrañable Paca. un poquito más a la derecha Paca. para box no para no tan a la derecha no tan a la derecha, un poquito a la derecha nada más. Vamos a hacerlo mágicamente. Me encanta esta parte porque coge a, literalmente a la señora y hace uh, que te cambio de sitio. Pero, pero rapidito, eh. No problema. Toma, ahí. Hala. Me ha quedado más perfecta. Vamos. Esta niña, por ejemplo, quieres que tu hijo sea el centro de todo, de la foto y todo, y hay un macetón ahí atrás. Así que vamos a cambiar un poquito la posición. Pero ¿por qué ese día tan gris? ¿No? Vamos a poner el día... El cielo, el cielo, vamos a cambiar el cielo. Puede cambiar la iluminación, la edición, se siente realmente algo mágico. ¿no? Ya hemos cambiado de un, de un día oscuro a un día soleado. These are just a few examples of how AI can help you in moments that matter. And there is so much more we can do to deliver the full potential of AI across the products you know and love. Today we have 15 products that each serve more than half a billion dollars actualmente la inteligencia artificial, pues YouTube, ya va siendo hora de que vaya viendo yo esa inteligencia artificial, YouTube, en fin, no solamente para pa dos o tres cositas, pero bueno. Y mirando hacia adelante, hacer AI útil para todos es la manera más profunda de que avanzar nuestra misión, y estamos haciendo esto en cuatro maneras importantes, primero, por mejorar tu conocimiento y aprendizaje, y profundizar tu entendimiento del mundo, Second, by boosting creativity and productivity so you can express yourself and get things done. Third, by enabling developers and businesses to build their own transformative products and services. And finally, by building and deploying AI responsibly so that everyone can benefit equally. We are so excited by the opportunities ahead. Our ability to make AI helpful for everyone relies on continuously advancing our foundation models. So I want to take a moment to share cómo estamos abordándolos. El año pasado, nos escucharon hablar de Palm, que ha llevado a muchas mejoras en nuestros productos. Hoy, estamos listos para anunciar nuestro último modelo de Palm en producción, Palm 2. Aquí tenemos el Palm 2. Ya por fin, ya lo han sacado. Pero este no va a ser la única sorpresa que nos llevemos hoy. Eso ya os lo puedo oír diciendo para los que no hayan visto este evento esto no va a ser lo único pero tampoco es poca cosa ¿eh? fijaos lo que lo que las capacidades y todas estas cosas hay cuatro modelos como veis uno en forma de unicornio otro de lagartija otro de nutria y un bisonte. otro que es para dispositivos, eh, excelente para aplicaciones interactivas o sin conexión, modelos PAL-2 son más sólidos en lógica y razonamiento amplia, formación en temas científicos y matemáticos. Aquí vamos a tocar el tema también de medicina, eh. ojo. Combinando con poderosas capa eh, capacidades de codificación, el PAL-2 puede ayudar a los desarrolladores que colaboran que veamos por ejemplo este ejemplo, vamos a ver, supongamos que el trabajo depurando un código puede pedirle que corrija un error y ayude a un compañero, eh, primero reconoce que el código es recursivo, sugiere esto primero me lo tenéis que poner ya a OpenSource el Gemini, ya me, ya me estoy yendo de la boca pero bueno, ya me estoy adelantando mucho, pero bueno, eh, pues, bueno te pone incluso hasta el por qué tienes que cambiarlo, sugerencias y todo, ¿no? Y aquí, el conocimiento específico del dominio, recientemente lanzamos el SEC pal una versión de PAL 2, para casos utiliza inteligencia para detectar mejor los scripts maliciosos, este es decir, esto como, como antivirus sería increíble también, porque podría detectar rápidamente un código cualquier cosa que sea no, sí, bueno, bueno, esto es Voy a parar un momento Esto es muy importante Lo he hablado en el, en el canal E incluso hay un estudio en, en Japón En o en Tokio Que habla sobre este tema En cómo se puede eh, a, Cómo se puede en, Digamos, educar a una inteligencia Únicamente en una, en una rama de la ciencia como la medicina, únicamente en esa rama, ¿no? para que dé respuestas también mucho más concretas y menos difusas, por ejemplo, aquí dice cómo han rebajado nueve veces eh, los razonamientos eh, que no son tan buenos, ¿no? el desempeño de los expertos clínicos que respondieron el mismo conjunto de... Preguntas. Del hecho, MedVal fue el primer modelo de lenguaje que se desempeñó a nivel experto en preguntas de estilo de examen de licencia de médico y actualmente es el único en tecnología. También estamos trabajando para agregar que pueda sintetizar información de imágenes médicas, eh, como vienen siendo radiografías simples y mamografías, por ejemplo, también y las puede interpretar. pueda interpretar puede imaginar un colaborador de inteligencia artificial que ayude a los radiólogos intérpretes de imágenes y comunique los resultados fijaos como por aquí mi impresión uh, esta, uh, de fractura del radio indeterminada uh, y además uh, o sea, es increíble estos son algunos ejemplos del uso de PAL2. No podemos esperar verlo usado en, en más sitios. ¿no? Disponible en versión preliminar y dejaré que Tomás comparta más. Bueno, o sea, esto lo tenemos ya en versión preliminar. PAL2 es el último paso en nuestro viaje en una década para llevar la inteligencia artificial de manera responsable a millones de, pe de personas se basa en un programa de, realizado por dos equipos de clase mundial team, Brain, brain team, and team y DeepMind que Looking es muy back, importante esto, decade, esto que va a decir ahora porque to todos estos se unen con so DeepMind y crean su propio, digamos, su propio Chat GPT. Es decir, de aquí van a hacer un futuro Chat GPT Con un proyecto Gemini. Gemini, Gemini fue creado desde cero para ser eh, altamente eficiente en las permitir futuras innovaciones como lo, eh, como la memoria o la planificación si ven aún es pronto ya estamos viendo impresionantes eh, capacidades multimodales que no se ven en modelos anteriores una vez ajustado y rigurosamente probado en seguridad gemini estará disponible en varios tamaños y capacidades al igual que sea el abierto que sea abierto y gratuito por favor <risa> A medida que eh, invertimos en modelos más, gente eh, este, esto de Gemini ya es el, la repanocha. Esto ya es la hostia. Todos los que van, m, dentro de el proyecto DeepMind, todos más información cada vez que bueno, estamos ya. De otros, eh, fíjate tú que el Bart eh, no. Creaba programas, no, no, no hacía programas hasta ahora. Y ahora ya, puede sopor, ya soporta 20 lenguajes. Uh, todos estos lenguajes. Eh, conocidos de programación que ya pueden utilizar pues después de lo que hemos visto espero que os haya gustado el vídeo, que le hayáis dado like si no le habéis dado like, denle like compartir, eh, suscribiros al canal por supuesto, antes de que me sustituyan a mí una inteligencia artificial, por no decir que ya, puede que incluso ya me hayan sustituido y no me haya dado cuenta ni siquiera yo, hasta dónde vamos a llegar, bueno no lo sé lo único que sé es que ya era hora también por parte de Google que sacaran eh, las garras, que hicieran algo, que se movieran. Intrigante eh, la, su versión de ChatGPT de, o de OpenAI, eh, su proyecto Gemini. Interesante todo lo que tiene que ver con eh, el Google eh, Respuestas, todo lo que tiene que ver con el que antes era... Uh, ...Magic Eraser ahora es uh, Magic Edition... ...y todo lo que y todo lo que nos va a aportar... ...todas las herramientas incluidas... ...las que vayan a meter... ...espero eh, que en YouTube también... ...porque YouTube como habéis visto... ...aparece entre las empresas que ya... ...están utilizando de una manera o de otra... ...la inteligencia artificial... ...para aquellos negacionistas de lo obvio... ...de los gráficos... ...de lo, de lo que realmente importa... Esto es una pelea, una guerra de uh, inteligencias artificiales que se están montando entre empresas como OpenAI, Microsoft, Apple... Todo el mundo tiene hueco aquí y todo el mundo va a querer uh, un trozo del pastel. De hecho, el chat GPT-5 muchos dicen que ha sido cancelado. La verdad es que es reírse por no llorar porque cuando el chat GPT-4 está ya consolidado... Eh, sabemos que es muy probable que pueda haber un chat GPT-5 y que al mes haya un chat GPT-6 y así continuamente porque la inteligencia artificial de OpenAI sigue para mí siendo muy importante pero lo que ha mostrado Google eh, estos días ha sido realmente increíble no solamente en funciones y en herramientas sino que también provee a las personas de otras formas de hacer cosas. También está bien que por su lado Microsoft eh, también se pusiera las pilas y por eso es tan relevante hoy en día eh, el Microsoft Edge, no como lo ha sido siempre el Internet de Explorer, que prácticamente nunca ha sido competencia, <risa> básicamente de nada ni de nadie, hasta el día de hoy. Todo eso ha cambiado porque ahora estamos realmente metidos en ...esa guerra de plataformas... ...de internet o de buscadores... ...y sobre todo de inteligencias artificiales... ...¿cuáles son mejores?... ...hay algunas que van completamente... Eh, ...por cuenta libre ¿no?... ...por ejemplo MidJourney... ...o otras inteligencias artificiales... ...que existen también... ...de otras empresas... ...y no sé, ¿qué es lo que pensáis ustedes?... ...con este nuevo lanzamiento... ...de pal ...que es eh, lo que prácticamente... ...estamos usando y que podemos utilizar para todo tipo de cosas... ...incluso para programación... ...y como dijo bien el economista Marc Vidal... ...que también os dejo el vídeo en la caja de descripción... ...porque me interesó mucho el vídeo que, que hizo... ...sobre la inteligencia artificial también... ...y, y lo que en, en la economía iba a afectar en los puestos de trabajo... ...decía que por ejemplo un, un programador amigo suyo le comentaba que oye ¿qué, qué es lo que va a pasar de mí no, no no de esa manera me imagino pero me gustó mucho la respuesta que dio eh, marc vidal al respecto pues es cierto que depende de cómo te lleves con con esta con este tipo de tecnología yo recuerdo que eh, todas las tecnologías y para los que somos un poco más viejos nos hemos mm, hemos tardado cada vez más y más en adaptarnos a, a la evolución de las tecnologías pero al final hemos tenido que pasar por ello no somos completamente inútiles los boomers ni nadie como para no poder utilizar un móvil pero tienes que aprender y de la misma manera si los que son programadores ya tienen el conocimiento necesario lo único que necesitan es sentarse abanicarse y provocar usar mucho el chat GPT porque dentro de unos años de 10 programadores quedará 3 a lo mejor eso es verdad pero los tres que se queden serán siempre los que mejor se lleven con el chat GPT o el que le toque uh, o el que utilice la empresa es que esta empresa utilizamos eh, Gemini no, en esta empresa pues nos manejamos con chat GPT y ya está o con porque habrá muchas más inteligencias artificiales. Pronostico que habrá muchas y muchas herramientas, y sobre todo eh, la inteligencia artificial se incorporará, por ejemplo, a los editores de música, quiere decir programas de edición de música o programas de edición de vídeo, como lo, lo está haciendo muy bien Wonder, uh, Chare Filmora, tantos años como con este programa de, de editaje de vídeo y que ya te hace tiene su propia inteligencia artificial que te hace los títulos las descripciones en fin que vamos que que prácticamente te hace todo el trabajo mm, no sé qué es lo que pensáis amigo de este gran evento de google ya por fin ha sacado la artillería pesada y ahora toca ver pues qué es lo que va a suceder eh, con nosotros <ríe> el resto de humanos bueno eh, no todos yo ...por lo menos seguiré intentando... ...hacer... ...aunque sea un videojuego... ...aunque sea un videojuego... ...con el chat GPT... Eh, ...que ya sí se puede... ...sí, ya se puede... ...pero todavía estamos... ...hay que saber... Por eso los que son programadores ahora mismo eh, y, y están utilizando esta tecnología eh, lo están flipando, mientras que otros eh, están viendo peligrar su trabajo cuando deberían de estar eh, invirtiendo su tiempo y su esfuerzo mental en este tipo de, de tecnología. No podemos eh, ir como los caballos con, con la vista siempre al frente, tenemos que ver para los lados, tenemos que saber en qué eh, sitio estamos en el mundo y en qué momento estamos y no cerrar las puertas a nada ni a calculadoras ni a ordenadores y mucho menos a una inteligencia artificial que ya está aquí que no es una cosa de ya viene, ya viene el lobo no no es que el, el lobo el lobo está lamiéndose las pilotes ahí al lado de tu perro es que el lobo está ahí en el móvil en el, el, el, el, el casi todo por no hablar de que de los, de las inteligencias artificiales básicas eh, que hemos comentado al principio del vídeo, automatizadas, que todavía funcionan, y que, bueno, ya veremos en qué acaban o por qué son sustituidas. Pero bueno, es muy interesante el, el vídeo de.. Este, esta presentación de Google, que dura mucho más, dura como dos horas por ahí, pero tampoco quería haceros el vídeo tan largo espero que os, os haya gustado que le deis like a la campanilla, que os suscribáis y nos vemos en el próximo vídeo en Toxic Game Channel, hasta la próxima amigos